¿Dónde estamos? Yo en Italia, no bueno, sé. Sí. E6. tablero 3, caballo, por D4. Alfil D4. Tenés que ir al club, te tenés que distraer. mira dónde me distraigo acaso. Voy al club. Pero esas patillas no sirven, ¿entendelo? No sirven. ¿Te acuerdas que sos un viejo loco que me hace preocupar? No, la tomo no, más. Voy a ir a hablar con el doctor S y te voy a hacer que te internen en un manicomio. Chao, chao. O sea, Cómo se acuerda de todo, ¿eh? ¿Qué, qué memoria. Sí, sí, sí. Cuando uno recuerda de esta manera, es pues como si le volviera el alma al cuerpo. Para que te acuerdes siempre de quién eres. Y del porqué de tu lucha. Yo estaba defendiendo ahí la República y este me bombardeaba todos los días. Habla el Angelito que me tiraba con Margarita, ¿sabes? ¿Estuvieron juntos en la Guerra Civil Española? Sí, pero junto, junto, no, digamos que separado. ¿no? <risa> ¿Se quiere ir a Polonia, toda mi vida la pasé bajo tierra hasta que me jubilé para olvidarme de todo.